Y cuando se pensó que no volvía... Bueno, bueno... Más que nada, bueno, para agradecerte papá por las 3.000 hectáreas que nos donaste en vida y que a partir de ahí vamos a hacer patria. El campo es la patria y la, y la patria somos todos. Cada argentino es la patria y, y todos somos la patria. La retención lastima a la patria. El bolsillo nuestro es el bolsillo de todos. Entonces, no se le puede cobrar retenciones a la patria queremos crear mucha fuente de trabajo y que cada uno pueda tener un gallinero para que se pueda autoabastecer y así como una vaca este, está pastando todo el día bueno una persona puede estar trabajando también en un gallinero todo el día para viajar tenemos que, que pagar un impuesto y la verdad que ese impuesto no tiene sentido porque nosotros no, no es que no estamos yendo de, de vacaciones a pasarla bien sino que nosotros seguimos haciendo patria en otro país nosotros hacemos patria en París hacemos patria en Ámsterdam hacemos patria en Londres quiero que la pasemos bien que esto realmente sea un buen momento entonces por eso yo brindo por, por bueno porque por sigan las comilonas en los menéndez Betty así que bueno para eso voy a hacer un brindis brindis especial Ramón gracias bueno por eso es que, es que brindo con glifosato para que vean todos que, que, que los, los ecologistas y todos los naturistas que realmente no es tan nocivo como se dice no y es un producto que realmente hace patria mm. viva la patria viva la patria increíble el glifosato Sirve para todo.